La exposición es Irene Audicio, de la Universidad Nacional de Córdoba, y el título de su presentación es Antropología desde el Cuerpo. Hola, Irene, ¿cómo, está? ¿cómo están? Bueno, el título de la, de la ponencia, Antropología desde el Cuerpo, intenta hacer un experimento, en realidad un experimento de escritura sobre un proceso que estoy realizando actualmente, eh, que tiene que ver con... Voy a usar una imagen que una vez me dijeron y que es real, yo me siento de ese modo, que es pensar como si uno dijera con el culo entre dos sillas, es decir, entre uno y otro ámbito de pensamiento y experiencia y con el riesgo completo de caerse, digamos. Pensar entonces entre la filosofía y las prácticas somáticas, cuando digo prácticas somáticas me refiero a prácticas que incorporan el movimiento corporal, la música... Eh, la sensorio-percepción, y en el caso mío es tratar de pensar la experiencia de la danza y al mismo tiempo tratar de danzar los problemas filosóficos. Y es un experimento porque no es lo mismo que pensar el cuerpo. Digo, uno podría hacer eh, una, un seguimiento en la antropología filosófica y observar que hay un giro corporal en la antropología filosófica y más generalizado, ¿no? también en las ciencias cognitivas, en, en la filosofía en general, pero la pregunta que yo me hago, también inspirada por esa línea, es ¿cómo es pensar con el cuerpo? No pensar al cuerpo como objeto. Un problema de preposición, ¿no? ¿Cómo es pensar con el cuerpo? No me refiero solo a hacer filosofía del cuerpo, sobre el cuerpo, sino desde el cuerpo, con el cuerpo. Se trata de un problema de preposiciones, de posiciones. ¿Hay alguna posición epistemológica que acompañe esta intuición del cuerpo? Intuición en el sentido de Barzón, de tratar de... Observar el objeto, pero desde el objeto mismo y no desde tercera persona, no desde una mirada objetivista. ¿Hay alguna forma de conocimiento justificado que involucre la posibilidad de, de pensar desde esta experiencia somática? Y ahí habría que pasar eh, el slide. Me parece que en el siguiente está... sigo Sí, una más. Eso que les acabo de contar es el, el ¿Este? experimento. Sí, nos quedamos un ratito ahí. ¿Otro este, más? Ahí, por ahí. Ya, ahí te aviso cuando sea el próximo. Es una, una pregunta. Rastrear vale. intuiciones, proyectar perspectivas parciales, ¿no? Buscando este punto de este marco epistémico, digamos. Eh, a mí me parece que la búsqueda de ese marco epistémico y es aquello que posibilita esa articulación entre las lecturas filosóficas, y digo lecturas a propósito, porque principalmente mi formación filosófica es en lecturas filosóficas, y la experiencia del cuerpo moviente, del cuerpo danzante, del cuerpo afectivo y afectante en el sentido de Spinoza y de Nietzsche, ¿no? en un sentido amplio. Ahí si sí podés pasar, por favor. Y el primer desafío que se me presenta es superar el anatomismo, por ejemplo, instalados de Vesalio, de Richer, y que encarna el discurso biomédico operante actual. ¿Acaso un manual de anatomía, me pregunto, tiene algo para decirnos de los cuerpos? ¿Es que acaso el pretendido cuerpo representado allí no es el cadáver, no es el cuerpo cadavérico? ¿Qué queda de los cuerpos vividos en esas representaciones de disecciones? ¿Será que estudiar el cuerpo puede independizarse de la experiencia del movimiento y de la propia excepción? Atendiendo al desplazamiento del dualismo ontológico, yo lo tomo a este desplazamiento, a esta búsqueda de un marco de conocimiento también no objetivista, y al desplaza una búsqueda del desplazamiento del dualismo ontológico que realiza Bergson, me llama la atención la propuesta de acceder a aquello que nos interesa desde la intuición como método, y esto lo retoma Deleuze también a partir de Bergson una intuición que es desde dentro mismo más que por la observación intacta, distante, más que desde una mirada fuera de sí, desde ninguna parte, como, como la, la describe Haraway en su libro del 91, filosofar con tacto revelándonos al mismo tiempo contra el instalado dualismo cartesiano y contra, contra su inseparable oculocentrismo. Y en eso me sirve la figura de Tim Ingold del nudo ontológico, de tomar el cuerpo como el nudo ontológico de una ontología de líneas y no de una ontología de objetos, ¿no? de globos, de ladrillos, sino tomar una ontología de líneas que forman cuerdas y que se anudan en algunos nodos. Nuestro nudo ontológico puede ser el cuerpo. Soy desleal a lograr la mejor representación mental sistemática del cuerpo, intento abrir la escritura a la experiencia viva, al cuerpo vivido, ser desleal al eje, perder el eje, ejercer un desplazamiento con cambio de eje desde los dominios de la mirada, reflexiva, reflejante, hacia el sentir que me muevo, el ser afectada y afectar. Abandonar la búsqueda entonces de la claridad de las ideas, pero sin abandonar la pretensión de escribir un registro filosófico sobre el tema. Para ello acudo al marco de la epistemología situada de Harwell. Pensar teniendo en cuenta que lo hago desde un cuerpo particular desde un punto de vista situado, pero sin perder la pretensión de objetividad, una objetividad redefinida, ¿no? contra la actitud cínica que suele imperar, en el sentido en que Haraway dice una actitud cínica en el sentido a veces de una posmodernidad en la que no, no es posible alcanzar la posibilidad del diálogo entre perspectivas diferentes, ¿no? no hay posibilidad de alcanzar esta objetividad en el sentido de la conversación entre perspectivas diferentes, un horizonte común de discusión. Entonces, sin entrar, en, sin tampoco caer en ese cinismo, me parece necesario recuperar el valor de la escritura emancipadora, es decir, de la posibilidad de discusión, de la posibilidad de tener perspectivas mejores que otras, que supone algún tipo de pretensión de verdad. Algún tipo. Ahora bien, esta posición no implica volver a la seguridad de la objetividad universalista como único reflejo correcto de la realidad. Sé que indefectiblemente escribimos desde algún lugar, desde una perspectiva situada. Esta situación depende de múltiples variables, en especial, el que más me importa a mí y que creo que es fundamental, el cuerpo interseccionalmente considerado, en el que percibimos y pensamos mundo. Una versión de la objetividad que reconoce que se encarna en una especificidad histórica radical, según Haraway. ¿no? En este trabajo apuesto, siguiendo Haraway, a ir a en dirección de hipótesis acerca de cómo son creados los significados y con estos los cuerpos. Insistir en la encarnación particular y específica de la visión. Una perspectiva parcial y opaca, mejor que la, versión, que la visión de la transparencia distanciadora. Este marco elaborado por Harway me permite justificar la escritura entre dos sillas, desde una perspectiva corporal e intersubjetiva hacia un enfoque teórico disciplinar de lo que me interesa. Siempre sabiendo que se trata de un tejido con pretensión de objetividad, pero con cierto rasgo de provisoriedad, que puede proveernos conocimientos parciales y localizables. Ahí sí podés pasar la, el slide. ¡Oh, ya, ya te refuiste! No importa, no importa. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, van a estar un poco disociados los tiempos de, del PowerPoint con la exposición mía. Estoy al comienzo con una introducción, pero ahí entro a lo que ustedes ya están... Eh, anticipándose a las imágenes que ya tienen por anticipado. En este caso, lo que yo intento hacer en est con este marco, digamos, epistémico, es tratar de tomar a los gestos como objeto, pero también como modo analógico de comprender. O sea, como objeto que va a ser del cual voy a hablar, pero también como un modo analógico que nos sirve para, para comprender, ¿no? una representación analógica. Uno de los grandes desafíos de la filosofía ha sido pensar el problema que nosotros somos, tal cual lo enuncia Nietzsche, ¿no? superando el dualismo cartesiano instalado hasta el presente. El dualismo cartesiano contiene un dualismo ontológico, ya eso lo deben conocer, que independiza en dos tipos distintos, diferentes y separables de entidades, la mente y el cuerpo. El cuerpo, el propio junto a todos los cuerpos extensos, es considerado bajo los principios del mecanicismo determinista, la mente, fundamento de la libertad humana, es resguardada en otra sustancia que no sufre cambios, corrupción, enfermedad ni muerte. Lo más semejante al dios monoteísta con el cual parece haber comunicación directa, ya que es repositorio de las ideas ciertas y distintas que fundamentan toda posibilidad de verdad, todo conocimiento cierto. El cuerpo es una máquina equiparable a un reloj, se descompone, tiene parte, se enferma, cambia, percibe y hasta cierto punto parece que es el que se emociona. Quiero aclarar también acá que en Las pasiones del alma, en las cartas con Elizabeth de Bohemia, presenta un cuadro mucho más complejo de la interacción causal entre estas dos supuestas realidades y el rol de las emociones y pasiones, que justamente empiezan a tornarse zonas grises y difíciles de definir en, el, en un esquema dicotómico simplificante de Descartes. ¿no? Este dualismo prendió y brotó entre diversos autores de la filosofía del conocimiento del lenguaje y de la mente. Y aún en el transcurso del siglo XX, en las ciencias cognitivas clásicas, podríamos preguntarnos si los planteos funcionalistas continúan impregnados de este dualismo. Al considerar la mente y los procesos cognitivos, todavía aludimos a procesos sintácticos, abstractos, a un lenguaje de programación que abandona toda pretensión de interactuar de modo exclusivo con un cuerpo biológico. La tesis de la realizabilidad múltiple de Patnam aboga por la no preocupación por el material en el que se instancian los estados mentales puede tener capacidad de memoria un cerebro humano, una máquina de silicio o un sistema cultural. Entonces, el procesamiento de información a través de representaciones mentales no es exclusivo ni reductible a la actividad cerebral. Como se apreciará, la incorporación, la corporeidad, queda aquí relegada a una discusión materialista sobre el posible reduccionismo ontológico del cerebro. ¿Dónde quedó el resto de nuestro cuerpo? ¿Habrá quedado cautivado por la, traición, por, la, perdón, por la tradición de los anatomistas que dibujaron el cuerpo cadavérico y de los laboratorios experimentales que profesaron un materialismo reduccionista y estático? ¿Cómo podríamos dejar de lado los gestos de nuestras manos para explicar el lenguaje, el intercambio de significados? ¿Cómo podríamos dejar de lado nuestros rostros superlativamente expresivos para explicar las emociones y su percepción? Cómo abandonar las primeras etapas de la niñez y su lenguaje de gestos para explicar la intersubjetividad y la intencionalidad mental, aquel referirse a un contenido significativo. El cuerpo y los gestos, aquellas acciones corporales significativas, porque los gestos no son cualquier movimiento corporal, sino acciones corporales significativas, esto lo aclararon bien Gallagher y Zahabi, han sido reintegrados al campo de estudios actuales por su potencialidad explicativa de esos procesos que parecían ser puramente mentales. Entre estos gestos, uno muy importante para mí es el deístico, ¿no? señalar con el dedo. Ahí ustedes tienen un niño desde la primera etapa comunicativa, aquí está señalando. Es importante pensar eso, ¿no? que por ejemplo Tomaselo lo toma como uno de los gestos fundantes de la intencionalidad humana, a diferencia de la intencionalidad que pueden lograr chimpancés y primates. Esta intencionalidad de tercer nivel, ¿no? el saber que el otro sabe que yo sé, el contenido compartido de, en, el, en, el, en el ámbito más complejo, ¿no? el humano. Pero esa, ese ámbito más complejo fundado en un primer gesto, el deíptico, el gesto de señalar, que aparece en la primera infancia, es uno de los primeros gestos que aparecen, junto con la coincidencia de la mirada. ¿no? Eh, ahí podemos pasar el slide. Entre, entre los gestos entonces el más, uno de los más importantes es el leítico, uno de los primeros que surge más importante porque es uno de los más naturales, como le llaman, primitivos en algún sentido, compartido en algún sentido el señalamiento con chimpancés y con primates, pero en, en humanos según Tomasela alcanza un carácter especial, una complejidad especial este señalamiento, esta ostensión, ¿no? por la cual está a la base de la, de la formación de la intencionalidad compartida. El dedo o alguna parte del cuerpo extendido hacia algo o hacia alguien de interés, hacia aquello sobre lo cual se pretende llamar la atención. Con el señalamiento capto la mirada del otro hacia algo que me interesa. El deíctico es considerado un tipo fundamental de gesto que cumple la función de acto comunicativo completo. Esto lo sostienen tanto tomacero como Sotaroquita. Ese gesto natural básico que realizamos desde la infancia temprana constituye uno de los primeros modos de comunicarnos. E encarna en sí el modo más simple de intencionalidad compartida, ya que presupone una actividad interpersonal. Presupone la interpretación del, del que otro comprende mi indicación y puede actuar según mi expectativa. Es decir, resume la conciencia de que el otro es un ser consciente también con quien puedo comunicarme. Con un movimiento se logra captar la mirada del otro y dirigirlo al objeto del entorno inmediato sobre el cual se desea llamar la atención. Este acto de referencia tiene como propósito conseguir que el receptor infiera la intención social del comunicador, es decir, lo que quiere que haga, sienta o piense. Esto lo afirma Tomás Este carácter claramente comunicativo fue apareciendo y complejizándose evolutivamente, lo que recién les adelantaba. Se presenta desde los primates hasta los humanos, incorporando grados cada vez más complejos de intencionalidad. Este breve movimiento que realiza un bebé muestra la gran complejidad de la comprensión intersubjetiva y las bases de la comunicación, del lenguaje. Ahora bien, también podemos enfocar la relevancia de este gesto si plegamos, y ahí yo puse algo muy caserito, que es un video. Esto, esto se podría hacer con un movimiento, si estuviéramos, digamos, en la presencialidad, lo podríamos corporizar en un movimiento, actuar en actuar. Pero bueno, yo a falta de eso lo que hice fue introducir un videito, que es el slide siguiente, siguiente a este. No el que sigue, sino el, el posterior al que sigue. Uno más. Ese es el videito. Creo que se puede poner como video, ¿podés activarlo? Para mí es importante que lo veamos porque eh, no. no se puede activar como si video. Es que no está el video acá. ¿eh? No, lo inserté. No aparece video? el video. No, oh. no, no tiene play, no... ¿No tiene play abajo? Ah, bueno. A ver que a es una... Tengo si es que tengo... No te preocupes. Vamos a hacer un ejercicio claro. de imaginación. Este, este, ¿Este de acá es? Sí, este. ¿Este es? Sí. ¿Qué pasa cuando plegamos ese señalamiento hacia el mundo? Es muy, muy tonto el video, pero es significativo. ¿Qué pasa con este señalamiento? Bueno. La idea es muy simple, el video es muy tonto y con una música todavía muy infantil, pero muy lúdica. La idea de, de tener que ver cómo se dobla el papel, o en todo caso, cómo doblamos el brazo sobre nuestro propio brazo, digamos, nuestro gesto indicador hacia nosotros mismos, es sacarle el jugo a esta representación analógica y pensar qué pasa con el pliegue del señalamiento intencional, ¿no? de este gesto de íctico fundador de la intencionalidad y en la base del lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Entonces ahí continúa, ahora bien, también podemos enfocar la relevancia de este gesto si plegamos, en el sentido del estiano, de, del estiano de, de plegar, el señalamiento hacia un hemismeno. Desde una genealogía de la moral Nietzscheana, el nacimiento del alma es pensada, pensado como la internalización de aquellos instintos que ya no se descargan hacia afuera. El contrato social, según Nietzsche, implica que los instintos ya no se desahogan hacia afuera, sino que se vuelvan hacia adentro. La así llamada interiorización del hombre. Esa primera interiorización de los impulsos, en el sentido de tribe, que se desahogan hacia adentro. En la misma medida en que se inhibe su descarga externa, va gestando esa profundidad anímica que llevó a desdoblar la vida humana en dos. Tal la genealogía de la mala conciencia, es decir, de la El proceso de la inalmación. Y ahí voy terminando. Si bien vivimos impregnadas del dualismo ontológico cartesiano que nos enajena a nuestro carácter corporal, hay un gesto que es un indicio claro de que tanto la conciencia intencional como la conciencia moral pueden ser en el cuerpo. Un gesto, una acción corporal aparece desde los inicios de nuestra capacidad intencional, la marca de nuestra conciencia, la marca de nuestra humanidad, la capacidad de atribuir a mi interlocutor estados mentales proponiéndole con un dedo que dirija su mirada hacia la dirección que indica ese dedo. La base más antigua de la comunicación con otros, el mismo gesto plegado hacia nosotros mismos propongo que puede ser la representación analógica del origen de la moralidad en sentido Nietzscheano, el origen del alma, de la conciencia moral, aquella conciencia que nos señala y nos produce la culpa de sentirnos señalades, la inalmación, como le llama Nietzsche en una parte de la genealogía de la moral, la genealogía de esa densidad culposa, dualizante, que también nos caracteriza, explicada desde la consideración de un mundo de pura inmanencia, un mundo que adquiere densidad justamente en los pliegues y en los pliegues de pliegues. Deleuze dice que eso somos, somos pliegue, pliegue de pliegue e intensidad. Propongo observar a través de este gesto analógico la internalización, que es también un desplazamiento del gesto de señalar desde un significado indicativo comunicativo hacia el señalamiento inquisidor culpabilizante del dedo acusador, el señalamiento plegado hacia un emisme, la internalización de un gesto propicia el nacimiento de una espesa capa de conciencia, la conciencia justamente moral. En ese sentido, devenimos pliegues sobre pliegues, llegamos a ser quienes somos a través de plegamientos que con diferente intensidad se propician con otros, en otros, hacia nosotros, en direcciones inesperadas, con efectos imprevistos. Estamos siendo en un continuo de flujos que por momentos se tabican, por momentos cambian de dirección, lo reconozcamos o no. Aunque parezca presuntuosa una conclusión ontológica tal, ¿es que acaso no se juega la apertura ontológica a un espacio del mundo del significado en un determinado movimiento de la mano cuando invitamos a alguien a pasar? ¿Tomamos de la mano a otro? ¿Bailamos, hilamos, tejemos, gesticulamos? ¿No estamos abriendo formas de ser en cada movimiento? Podríamos imaginar que surgimos en el pliegue del pliegue del dedo del bebé señalando lo que le interesa. Nacemos en el juego azaroso del niño que estira su dedo para tocar algo de lo real y nos mira, invitándonos al juego de lo que nos hace humanes, señalar y ser señalades. Ay, muchas gracias. Muy bien. Gracias. No se te escucha, Adrián. ¿eh? Perdón. Eh, te había dicho muchas gracias, Irene. Y no sé si Luisa entraste a la, a la sala. Está, pero silenciada. Entró, ¿no? Ahí se... Estoy aquí, estoy aquí. Estoy ah, en la computadora. Acá estás. Bien. <risa> acá estoy. Bueno, entonces pasamos a la exposición de Luisa, eh, yo voy a pasar tu, ¿cómo se llama? Voy a hacer como con Irene, voy a pasar el bueno. PowerPoint shot, vamos a ir diciendo qué querés, como digamos, Qué querés, fotos querés que pase. Bien, Adrián, les sí. he hecho perder mucho tiempo, así que vamos a pasarlo más o menos rápido, cada vez que te hago un gesto así, pasa a la siguiente. Dale, es que yo no te puedo ver, eh. decímelo oralmente. No me podés ver. Cuando comparto no? pantalla, no. Porque ah, bueno. tengo me, Perfecto, me te lo digo PowerPoint. Muy, muy me bien. Me voy diciendo, pasá, pasá Perfecto. o... No, no, no, no porque Perfecto. estoy en te el computador, presento... no tengo el PowerPoint, así que... No, te presento yo a vos. Va a hablar Luisa Ripa, eh, del CEFITEC, y el título de su ponencia es «Háganme y la pandemia, un discurso problemático». Bien. ¿Empezamos? ¿Me podéis compartir la pantalla? Ya está, ya está compartiendo. ¿La ven? Bien. Eh, sí, como, se ve bien. Como ven en el título, aparece la palabra una osadía. Porque con la gestión de estas jornadas de antropología, yo había presentado otro proyecto que estaba aprobado, lo hacía en común. Con, bueno, y después cuando cambió... y y pasó a otra organización, justo eh, me habían pedido que hiciera un análisis de la public una publicación de Agamben, de quien no conozco nada, ni voy a conocer, así que se me ocurrió que podía ser bueno traer esto, y por eso no sabía traerlo por mis escasos conocimientos del autor. Eh, puedes pasarlo? Este trabajo... Surge de un pedido concreto que me hicieron de analizar una publicación de Agamben de octubre del 2020, que se llamaba En qué punto estamos, donde él hace, eh, recopila 16 presentaciones, una de las cuales, por ejemplo, ya estaba en lo que se llamó la Sopa de buján que fue la primera, que, según mi conocimiento, la primera de estas comunicaciones cortas y... Eh, agresivas en varios sentidos de la palabra este, en torno al tema de la pandemia después de esto que es octubre del año pasado eh, consulté otras publicaciones que él mantiene en a en una página este, pero en realidad eh, en cuanto a esta temática que vamos a ver, no hay variaciones importantes, según me parece así que voy a hacer una presentación acortada y Crítica. ¿Puedes pasar? Eh, el trabajo lo quiero hacer eh, usando un esquema de lo que es el pensamiento crítico para Cuyen, en un texto escolar de los años 90 para sus cursos de educación, eh, de filosofía de la educación, y que hasta donde supe. Le pregunté varias veces, no estaba publicado, pero que me parece interesante porque el tipo de, de estructura con la cual Cushing dice que se puede, se debe eh, armar un pensamiento crítico. Él dice, en primer lugar, el pensamiento crítico significa eh, una sospecha y una confianza. El pensamiento crítico... Es una sospecha de que las cosas pudieran no ser así o pudieran, no ser, o pudieran ser en parte distintas. Y por otro lado, la crítica también significa una confianza en que la razón va a poder resolver esta cuestión sobre lo que sí o lo que no. Y lo estructura en tres partes. Primero, él dice que un pensamiento que quiera ser crítico tiene que hacerlo para la dialéctica, o sea hacer lugar a aquellas cosas que se tensionan entre sí, oponiéndose. Aquí está toda esa larga tradición este, que Hegel le reconocía a Aristóteles, de que lo, lo opuesto y, lo, y la negación significa es una, una posibilidad de cambio. Estas dialécticas que, que Cuyen indica que hay que recorrer, sin embargo, no se resuelven en ninguna síntesis superadora. Lo que él propone es reconocer estas tensiones y recorrerlas, pero no superarlas. La segunda instancia es la de la hermenéutica, porque lo que él dice es, los dialécticos no tienen en cuenta en qué texto, en qué contexto, y con qué pretexto este, escriben lo que escriben. Y la hermenéutica nos lleva entonces a la cuestión de cuáles son las claves que nos ayudarían a poder interpretar las dialécticas. Pero, tercera parte de lo que Cuyen pre, eh, propone, los hermeneutas eh, no tienen en cuenta de que eh, algunos eh, logran espacios de poder, otros nunca son considerados, etc. Es decir, eh, a la interpretación hermenéutica hay que sumarle una interpelación ética. Puedes pasar la siguiente? Eh, ¿Diapositiva? Bien, bueno, acá no se va a poder leer. Este, lo voy a decir rápidamente. Eh, con esta pretensión entonces de eh, encontrar algunas dialécticas, encontrar algunas claves de esas dialécticas y hacer una, una interpelación final, es que voy a presentar el, el trabajito de, de Agamben. Eh, les leo los títulos sin entrar en ninguno de las, de los temas son 16 capítulos los que él pone el número uno dice la invención de una epidemia el segundo contagio tercero aclaraciones, el cuarto es el título de toda la obra se llama en qué punto estamos cinco reflexiones sobre la peste sexto la epidemia muestra que el estado de excepción se ha vuelto regla séptimo distanciamiento social octavo una pregunta noveno la nuda vida Después nuevas reflexiones, 11 sobre lo verdadero y lo falso, 12 la medicina como religión, 13 bioseguridad y política, 14 Pólemos epídemos, esto es una serie de puntos, 15 requiem para estudiantes y 16 el derecho y la vida. La siguiente, Gabriela, por favor. ¿Qué dialécticas me parece que podemos encontrar en todos estos textos? En primer lugar, él opone la cuestión de la libertad y el cuidado. Para hagan ven, todas las, las prescripciones de cuidado se oponen a la libertad. En segundo lugar, hay una dialéctica entre la vida y la muerte, que después va a aclarar un poco más como la, la nuda vida. Este, la cuestión entre morir y vivir, según él, a cualquier costa. En tercer lugar, hay una dialéctica entre la religión y la ciencia, o la ciencia que acaba siendo la única religión. En cuarto lugar, una dialéctica entre el prójimo, como prójimo, y el untador, que era esa figura eh, medieval y, y, y, y pronto moderna del que, contagiado, eh, como untador, eh, intenta contagiar a los demás de la peste. En quinto lugar, una dialéctica entre la técnica y el encuentro humano. El sexto lugar, esta es la, la explicitación de lo que decía de la vida, la nuda vida versus una vida integral. Séptimo, mirada cara a cara versus pantalla espectral. Octavo, mentira, verdad. Noveno, aceptación pasiva o verificación de los datos. Eh, háganme repetir constantemente que se acepta todo sin verificar y sin criticar, lo cual no es cierto. Eh, noveno, eh, décimo, invención de la pandemia enfrentado a la cuestión de las muertes por otras causas. Un décimo, la cuestión de la, del derecho a la salud o de la obligación de la salud. Y décimo segundas, última según me parece, la oposición, la dialéctica entre la política y la tecnocracia. Si podemos pasar a la siguiente. Por cierto, no puedo entrar en todas esas este, dialécticas, pero sí reconocer, me parece, cuáles serían las claves de estas dialécticas, de estas distintas dialécticas. Una de las claves en las que insiste, hagan ven, es la clave de los antecedentes. Continuamente se refiere a antecedentes históricos donde haya pasado lo que hoy nos está pasando, donde se esté padeciendo lo que hoy estamos padeciendo, no en sentido de pandemia, sino en sentido de las eh, prescripciones, sobre todo políticas, gubernamentales. Eh, habla de la antigüedad, del siglo III, etc., y sobre todo insiste... En que esto ya pasó, y pasó así tal cual, en el nazismo y en el fascismo. En la forma de lo que él va a ser una especie de título que, que repite constantemente, en que la emergencia se vuelve algo permanente. La emergencia deja de tener su carácter de, de, de emergencia, por lo tanto de temporal, para ser algo permanente. Otra de las claves hermenéuticas me parece que es la cuestión de la amenaza total. Es una amenaza que recorre la totalidad del planeta y que no tiene finalidad, eh, fin temporal, o sea, no se va a acabar nunca. Estamos permanentemente, permanentemente constantemente y todos amenazados. Otra de las claves hermenéuticas que me parece encontrar es la de la obligación. Eh, a trabaja mucho esta cuestión de la obligación, porque él dice, lo que hoy nos pasa es que el Estado traslada a los ciudadanos la responsabilidad de la salud. ¿Por qué la traslada? Porque el Estado debió tener un mejor sistema de salud, por lo cual no, no, no, la pandemia hubiera sido ineficaz con nosotros, no, no tenía un sistema de salud suficiente, y entonces nosotros estamos obligados a ser saludables según una cantidad de pautas restrictivas, que en realidad lo que está haciendo es una... Eh, un traslado de la obligación en términos de derecho, un traslado de la obligación en cuarto lugar otra de las hermenéuticas ya la mencioné es la cuestión de la religión Agamben eh, reconoce que hoy hay tres religiones exitosas en el mundo por lo menos en su mundo la ciencia el cristianismo y el capitalismo pero él dice que ahora con esta situación de excepción no excepcional, eh, la, que, la que salió ganando es la ciencia, por encima del cristianismo y del capitalismo. Y la ciencia con la cuestión de la propuesta de lo que llama la nuda vida. La nuda vida, o sea, vivir como sea, cuan, como sea, eh, de la, pero vivir a cualquier costa y de cualquier manera. Por eso en la... En la dialéctica habíamos dicho que se trataba de la nuda vida contra una vida con sentido. Eh, él pone los ejemplos de que esto es igual de cuando se, cuando se propone anular la libertad para poder salvar la libertad. Ahora hay que anular la vida para salvar la vida. La última hermenéutica que me parece, la última clave hermenéutica que me parece encontrar en ese texto es la, la clave de la pérdida. La pérdida del encuentro, la pérdida de, de, de, de la tranquilidad, de la vida, del reconocimiento, lo de los espacios, etc. Y eh, fíjense cómo lo denomina, dice, la, es perder una cultura que aunque está enferma, es la única cultura valiosa. Dicho desde una perspectiva, por ejemplo, duceliana esto es absolutamente europeo. Un ejemplo que pone es el de la convivencia y el de los abrazos. Menciona el escándalo de los entiernos solitarios y menciona más adelante, vamos a hablar eh, nuevamente sobre eso, la, la cuestión de los campus universitarios vacíos, ya los estudiantes no conviven, no, no tienen reuniones entre sí, no se, no se encuentran para, amistosamente etc. Bien. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué interpelaciones me parece eh, podríamos hacer? Me animo a hacerle a Gamber en estos términos. Eh, en primer lugar, los ejemplos que él pone de la vida a cualquier costa. Eh, es verdad, son ejemplos que hemos visto en jornadas de estas de antropología y que tienen que ver desde los cyborgs hasta la, la, las crioconservaciones, etcétera. Pero convengamos que son ejemplos extremos, pero absolutamente pequeños en sentido cuantitativo respecto de la población. Este, son ejemplos que tienen que ver con, con, con sectores de la población muy pudientes, no solo pudientes, sino muy pudientes, por ejemplo, para la crioconservación. Este, eh, esta oposición que la hace entre el prójimo y el cuidado es una oposición tramposa. Este, pone el ejemplo de que San Francisco abrazaba a los leprosos. ¿Qué es lo que nos quiere decir Agamben con esto? ¿Que tenemos que abrazar a, a, a los enfermos de COVID? Este, ¿Francisco indicaba que había que abrazar a los leprosos? ¿O esto era un gesto que le nacía del alma cuando se encontraba con un leproso? Es decir, esta es una manera... Eh, tramposa de hablar de la proximidad y de la proximidad este, en contra del cuidado de la salud. Al contrario, el cuidado de la salud parecería ser una de las obligaciones también respecto del otro, porque es el cuidado respecto del contacto. Los viejos como yo, que ya estamos, que tenemos dos, dos, este, dos la vacunación el, completa, eh, ya no corremos riesgo, pero tenemos que cuidarnos de contagiar a los demás. En segundo lugar, otra interpelación que me parece que se le puede hacer a Agamben y que atraviesa todo lo que he leído de él, que es poco, pero todo esto que he leído de él, es que produce lo que critica. Pánico, él critica muchísimo la producción gubernamental de pánico, este, pero él eh, nos pone con otros pánicos, las cosas terribles que están pasando y, que, y las cosas terribles que estamos perdiendo. Nos llena de pánico y nos llena de enojo. La tercera interpelación que quisiera hacer es la de usar, me parece algo así como el argumento de más se perdió en la guerra. Este, este es un argumento típico para eh, desacreditar el dolor de la pérdida de alguien. Yo me acuerdo de mi abuela este, cuando me quejaba de que se había roto mi muñeca y me decía, y bueno, y los chicos que tienen hambre y qué sé yo qué, entonces yo... No podía llorar mi muñeca porque hay chicos que tienen hambre. Este, de nuevo, esto es una trampa. Además, él dice, porque, ¿por qué no dicen los que se mueren de cáncer, los que se mueren de, de cardiopatías, los que se mueren de la gripe común? Y sí, el COVID no resta a esto, el COVID suma a esto. Es decir, eh, preocuparse por el COVID no es despreocuparse por lo que se perdió en la guerra. Este... En la guerra se habrá perdido más, pero ahora queremos no perder más vida ni más salud por el COVID. Otra de las cosas que me parece que se puede interpelar es que, el, por lo menos en las cosas que estas cosas que yo leí del COVID, no aparecen los presuntos y gananciosos de la excepción. Los gobiernos no parecen haber ganado demasiado. Este, los, los dueños de, económicos... Son muy variables, algo este, mercado libre y algunos este, eh, eh, hay, hay verdaderas pérdidas económicas. Eh, así que no se sabe, esta cosa tan perversa que se hace, ¿es a beneficio de quién? Por lo menos debería señalarlos. Eh, Tenés dos minutos, Teresa. ¿cómo? tienes dos minutos. Bien. Una ignorancia culpable de algunos beneficios, porque justamente estábamos comentando al principio, antes de empezar, esas cosas que nos ha permitido el, el, la cuarentena, y sí dos cosas positivas que yo encuentro que son, por un lado, su referencia a la verdad, y por otro lado, que el título que él usa es del único texto que es interrogativo, que, se, que admite la, el desconcierto y se llama «En qué punto estamos». Pero finalmente, eh, lo que yo diría es que Buenaventura dos Santos tiene también otros textos eh, con respecto al tema de la pandemia y habla de la cruel, así se llama el texto de, de dos Santos, cruel, pero pedagogía del virus. O sea, es verdaderamente cruel, pero una pedagogía. Y si me dan un minuto, acabo leyendo un poema de, de Agamben. Dice Agamben, el amor ha sido abolido en nombre de la salud, entonces la salud será abolida. La libertad ha sido abolida en nombre de la medicina, entonces la medicina será abolida. Dios ha sido abolido en nombre de la razón, entonces la razón será abolida. El hombre ha sido abolido en nombre de la vida, entonces la vida será abolida. La verdad ha sido abolida en nombre de la información, pero la información no será abolida. La constitución, en sentido legal, ¿eh? la constitución ha sido abolida en nombre de la emergencia, pero la emergencia no será abolida. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, eh, Luisa. Vamos a pasar entonces al próximo expositor, que es Carlos Mario Figavita, de la Universidad de Buenos Aires, y el título de su comunicación es Técnica y de Construcción, Derrida y los post -humanismos". Carlos, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. sí. Vale. Eh, bueno, tengo un texto, voy a saltar, a, a, a resumir algunas cosas para eh, lograr estar en el en el tiempo, mm, digamos que lo que motiva esta, esta ponencia es el hecho de, de, de identificar que en algunos de, de los textos de Jacques Derrida se encuentra una algunas reflexiones sobre la técnica que pueden dar paso a una discusión o a un, un debate con eh, unos eh, ...unas cuestiones pues, muy recientes que se viene trabajando con, con la etiqueta del, del poshumanismo. Mm, si bien nosotros acostumbramos a, a, a relacionar principalmente a Derrida... ...una reflexión sobre la escritura, sobre la literatura y bueno, algunas, algunas otras temáticas... Eh, ...me parece que eh, siempre ha habido eh, o siempre en los textos de Derrida... ...es posible eh, encontrar la deriva hacia la pregunta por la técnica y que esta pregunta por la técnica eh, tiene unas consecuencias importantes eh, a la hora de, de pensar en, en dos, por lo menos dos dualismos que son eh, centrales a, a, a la filosofía o que eh, se han venido discutiendo eh, durante mucho tiempo, esos dualismos son el de eh, cultura y naturaleza y el de técnica y naturaleza, ¿sí? que si bien están, están cercanos no no siempre se abordan eh, en conjunto. ¿sí? Mm, por eso, eh, digamos que en el, en el ejercicio de investigación que estoy realizando me propongo eh, pues identificar la relación entre la pregunta por la técnica y por la escritura en, en, en diversas obras de, de Derrida. Pues, eh, todo esto pasa por eh, la problematización del carácter exterior, secundario y, y mediado de la escritura, ¿sí? por las, eh, términos como el suplemento, la artefactualidad, con los cuales de realidad quiere cuestionar que, que la escritura o la noción de escritura que maneja se limite a un uso instrumental. Mm. Esta, esta problematización de la escritura eh, siempre está asociada para él con una pregunta por la técnica, si él nos dice que no que una pregunta no resuelve la otra, sí considera eh, indispensable que, que ambas preguntas se, se elaboren en conjunto. Y eh, la beta que, que yo encuentro para relacionarlo con, con los debates acerca del poshumanismo es que eh, efectivamente la, la escritura y la técnica eh, le sirven a R.A. para cuestionar la noción del humano, del sujeto, eh, tal y como lo rastrean en, en diversas eh, obras filosóficas y es así que eh, se elaboran entonces los elementos para, para tratar estas dos dualidades eh, de naturaleza y cultura y de naturaleza y técnica que son revisadas y, y trabajadas en el contexto de, del poshumanismo. Una manera de, de hacerlo eh, evidentemente es rastrear la cuestión de la escritura, sin embargo es importante señalar que podríamos hacerlo con otros eh, otros medios, otros tipos de, de registros que también son frecuentados por el autor como es la cuestión del cine, la fotografía, de la televisión eh, porque allí también funciona eh, ese diagnóstico que, que él realiza eh, en el cual se relega un lugar secundario la imagen, un lugar secundario la, la escritura en contraposición con bueno una, un un elemento superior en la jerarquía que, que responde a, a la posición del hombre, del humano, que, que habla, que expresa, que escribe o que imagina también. Cuando uno lee las primeras obras de Riyad, pues va a encontrar que entre el 50 y el 60 se dedica a realizar, digamos, una revisión de... de de la obra de Platón, de Rousseau, de Husserl, de Hegel, eh, tratian, tratando de rastrear allí cómo eh, se da el, eh, una exclusión de la escritura frente a otros elementos que se consideran superiores en, en una dualidad jerárquica, como la voz, el, el sentido, eh, y bueno, a esto le dedica un, una gran cantidad de páginas, eh, sin embargo, a veces nos hace, nos hace desviar de, de, de un interés, de fondo, que es eh, mostrar cómo esa, esa exclusión de la escritura es una exclusión de, de la mediación técnica y que a su vez esa mediación técnica pone en cuestión el fundamento de, por ejemplo, de, de lo que son las ciencias humanas o el debate acerca de las ciencias humanas en aquella época y en, en su entorno, digamos, eh, geográfico también. Esto le, le permite pues, eh, decir con, con un toque, un tono un poco generalizador que eh, desde Platón, la sofística, e incluso llegando hasta los planteamientos de, de levi strauss eh, se encuentra una, ten, una oposición entre physis y nomos o physis y tecné, y que precisamente su aproximación a, a la escritura eh, como aliada de la técnica le permite reconsiderar estas cuestiones por lo tanto entonces eh, pondría en cuestión el centro de, de, de, de o el, el fundamento de lo que en, en esa época se estaba discutiendo como las ciencias humanas y precisamente al el cuestionar lo el, el, el humano como fundamento pues eh, entraría eh, supuestamente en crisis, estas, estas ciencias humanas, y es un debate en el que, digamos, actualmente el poshumanismo se, se, se inserta. Eh, bueno, y además de, de todo este ejercicio que de, hace de, realidad de releer una cierta tradición filosófica, eh, hay unas, digamos, ciertas pistas que va dejando en su ejercicio de, de, de escritura y de lectura que permiten ver cómo está interesado por otras áreas, otras disciplinas o incluso desarrollos eh, científicos de, de su época, ¿no? Por eso eh, llega a ser posible relacionar eh, la obra de Rida con algunas problemáticas de la cibernética, de la de la teoría de sistemas, y de fondo él también se está haciendo una pregunta acerca de, de las condiciones de posibilidades de, de, de la ciencia, del saber, que según considera son indisociables de una pregunta por la técnica y por la escritura, en tanto que ellas son eh, determinantes de la, de la posibilidad de todo archivo, de todo eh, conocimiento, y de la, la existencia de una, de una tradición entendida como... como un archivo eh, al que se accede por medio de la lectura, la interpretación y la reescritura. Digamos que una, una parte de este ejercicio se podría realizar eh, recurriendo a la, a la reflexión sobre la fotografía, el cine, ya lo, lo mencioné, porque allí el, el carácter de la mediación técnica es mucho más presente, está mucho más presente, es mucho más visible, mientras que la la escritura o el lenguaje eh, a veces parece tan cercano, tan eh, próximo o tan propio que no lo relacionamos con una, digamos, una exterioridad, un carácter suplementario o protésico eh, que de realidad está destacando, ¿cierto? La escritura, el lenguaje es una, una prótesis técnica eh, en el sentido de que... Eh, no en el sentido de que viene a complementar algo que, que está incompleto, sino en el sentido que nos hace ser lo que somos, ¿sí? es decir, eh, el, la misma posibilidad de, de, de señalar, de hablar, de interpretar al otro, supone ya ese, un, no un estado natural, ni siquiera cultural, sino eh, una situación en la que se cuestionan esos dos, esas dos dualidades, pero que nos hace ser lo que somos, ¿sí? de alguna manera un, unos seres prostéticos o impensables sin, sin, sin esas condiciones técnicas bien entonces como, como venía señalando yo considero que eh, la pregunta por la técnica nos nos permite eh, problematizar estos binarismos jerárquicos entre cultura y naturaleza eh, y que esto eh, lleva también a cuestionar la, la dualidad jerárquica en el, entre el artificio y lo dado, entre la, en la ter, técnica y la cultura. Mm, y precisamente estos motivos son los que son utilizados para replantear la, la comprensión del humano y, del, y de lo viviente desde las cartografías y genealogías que propone el poshumanismo. Y es precisamente, eh, digamos, la, la hipótesis de lectura que estoy, que estoy manejando, y es que desde la consideración de la técnica eh, podría entablarse un debate mucho más fructífero entre algunos teóricos del poshumanismo y la, la propuesta de Derrida. Aquí debo hacer una, una aclaración, y es que para muchos puede resultar molesto hablar de post, y de humanismo, cualquier cosa que venga después del post, pues eh, nos hemos acostumbrado a que suena a, a poco seria, sí, ustedes recordaron los debates acerca del del postmodernismo, y bueno, después de que, eh, evidentemente Derrida ve atentamente eh, ya en 1986 detecta esta problemática y dice, no quiero asociarme con, con, un, con una periodicidad histórica, con un, un un supuesto progresismo de las ideas, de los problemas que de alguna manera pues eh, desconoce la tradición y he dicho muchas veces la palabra tradición en el sentido de que, de que hay una cantidad de interpretaciones por hacerse, de problemáticas que se han trabajado y que no, y que no podemos desechar eh, con, una, con un, eh, un movimiento mágico. no Es decir, eh, está muy bien eh, replantearnos nuevamente algunas cuestiones, pero esto no quiere decir que se borre o desaparezca eh, lo que ha ocurrido ni lo que se ha escrito al respecto. Entonces, eh, ya en 1986, señalo la fecha que es muy temprana, eh, Derrida dice, eh, todo se vuelve moda, ¿no? Todo se hace época hasta el descentramiento del sujeto, estoy citando, como ocurre con el poshumanismo, como si una vez se quisiera poner orden en una sucesión lineal, periodizar, distinguir entre el antes y el después, es decir, está atento a, un, a una simplificación de eh, la temporalidad en los discursos, en las teorías y en, en la filosofía mismo. Eh, sin embargo, esta, esta objeción también ha sido eh, revisada por teóricos como Cary Wolf o, o Rossi Braidotti eh, porque se presta para muchos malentendidos, para, se presta para que supongamos que eh, partimos de cero, que borramos o eliminamos una cantidad de problemáticas y estamos iniciando ahora sí una nueva época. Cosa que ni Derrida ni, ni estos, ni Karibol, o Rossi Braidotti, pues eh, consideran posible ni viable, sino que entran a, a explicar eh, el porqué de, del recurso a la palabra post. En particular, Derrida no, no utiliza esta palabra, prefería hablar eh, de lo A humano, con la partícula privativa de A, para no caer en la temporalización o en esta secuencia histórica. Eh, sin embargo, a pesar de eso, eh, considero que muchas de sus, de sus propuestas, como la de la técnica o de pensar la relación entre técnica, escritura y otros escenarios, pues eh, sí corresponde con muchas de las preguntas que, que se han venido haciendo desde lo que se denominan los, los poshumanismos. Carlos, tenés dos minutos. Listo. Bien. Voy a resumirlo de esta manera, ¿cierto? En esa en ese exploración que estoy realizando, entonces encuentro que hay por lo menos eh, tres líneas eh, importantes que permiten relacionar eh, la obra de Rida con la propuesta, las propuestas del poshumanismo. Una tiene que ver eh, con, ya lo he venido trabajando con la... la la problematización de los binarismos, naturaleza, cultura, principalmente, como lo hace eh, rossi Braidotti, quien deriva hacia un continuum, naturaleza, cultura, que para Derrida sería muy problemático. Si bien él cuestiona la oposición binaria y la, y, la, y la jerarquía, le cuesta mucho pasar de, de, del binarismo hacia la indiferencia, ¿no? hacia el no hay distinción. Eh, sin embargo, encuentro que se trabaja en Braidotti un poco menos la, la, el continuum técnica eh, naturaleza. Mm, Otra de, de las líneas de discusión tiene que ver con el, el cuestionamiento de, del lenguaje como aquello que es eh, propio del humano y que por lo tanto lo separa del resto de, de, de lo que es... Mm, que pues sí es, es la línea tal vez más frecuentada. Um, el otro elemento eh, que está presente en los debates sobre el poshumanismo es la problemática de lo animal o la pregunta por lo animal, eh, la invitación a, a replantearnos eh, las líneas divisorias entre humano y animal, pero a su, a su vez asumir una, una serie de consideraciones éticas y políticas que incluyan a una... A, una gran cantidad de, de otros que han sido eh, constantemente excluidos por parte de, de, de otras posiciones que se afincan más hacia la excepcionalidad eh, del humano. Eh, otra de las líneas, ya, ya sería una cuarta, que es la, la por explorar, es precisamente la de la técnica y la tecnología. Mmm, y... Encuentro dos cosas y con esto cierro, principalmente que cari Wolf, eh, teórico del, del poshumanismo, le, le parece eh, que es muy, eh, está muy marcada la conexión entre la filosofía de Rida y el poshumanismo, gracias a que eh, comparten interés por la teoría, o bueno, que se pueden pensar desde la teoría de los sistemas, desde la relación entre lo antropológico y lo, y lo tecnológico, eso por un lado, y por el otro, la recepción de, de Rossi Braidotti o el tratamiento que hace de la filosofía de R.E.A., que me parece un poco injusta porque limita eh, la propuesta o los textos de R.E.A. a la clásica descalificación de que es una propuesta que se reduce al análisis lingüístico. ¿sí? Es decir, eh, se quedan en, en, en, en el diagnóstico de que, es un, digamos, de que sus, su obra se centra en una cuestión de de la multiplicidad del sentido y de la polisemia, etc. Debates que de pronto ustedes en algún momento habrán escuchado. Por ahora eh, cierro, cierro con mi presentación, les agradezco. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pasamos entonces al último expositor, que es Aldo Oseadax Rastelli, de la Universidad Nacional de Lanús. El título de su exposición es En instante, Eichmann y el destino de occidente. Te escuchamos, Aldo. Muchas gracias. Eh, la tesis de esta ponencia es demostrar que el cuerpo disciplinado de Eichmann fue atravesado por la contracción del tiempo como productividad y por el paradigma del deber que terminan por destituirlo como sujeto. El instante de tiempo al que hacemos alusión corresponde a un momento muy preciso cuando Adolf Eichmann, teniente coronel, recibe la orden de preparar la solución final por parte de Reinhard Heydrich, comandante de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Eichmann se ve enfrentado a uno de los dilemas paradigmáticos de la política moderna, el instante preciso que transcurre entre el imperativo y su obediencia. Es el instante de tiempo en donde se juega el futuro de occidente. El, el filósofo italiano Giacomo Marramao establece una distinción radical en el concepto de tiempo. Por un lado dice Marramao, comillas, el, tiemp, el tempus kairos es el instante como tiempo oportuno para cambiar el destino del hombre. Es el tiempo oportuno de la templanza, de la mezcla propicia, del encuentro y la atención productiva entre energías y potencias distintas. Sierra de comillas. Es decir, es el tiempo de sí mismo. ...de la potencia del hacer deseante y el pensar reflexivo. Kairos es el punto de inflexión, de ruptura, de interrupción del tiempo. Es el tiempo que Eichmann eludió. Por otro lado tenemos el tiempo de Cronos, que es el tiempo cronológico sucesivo. Es decir, el tiempo que nos domina como único tiempo posible. El tiempo de la velocidad que genera un impulso a la aceleración... ...como síndrome de la prisa, provocado por la tecnoproductividad. El tiempo objetivo como tiempo medido con el calendario reloj puede parecernos lleno o vacío según el número o intensidad de estímulos que recibamos. En la modernidad, este tiempo objetivo es ocupado desesperadamente por la modulación tecnoeconómica institucional, de modo constante y con diferentes intensidades. El crono moderno no solo economiza el tiempo, sino que es un instante de tiempo que busca economizar el pensar, que busca economizar el deseo, que busca economizar el sentir. El presupuesto de Cronos es que el tiempo es escaso, que nos falta el tiempo, es decir, comprende el tiempo como una ausencia, un vacío, como una falta, y en esa falta desubjetiviza, ya que deviene el su al sujeto en tiempo máquina. Afirmo que cuando la brecha de tiempo entre la orden y su ejecución se amplía, es porque nosotros la hacemos extensa, aparece el tiempo interno del sujeto, kairos, Aparece el tiempo del juicio y el pensar reflexivo, tiempo que le reclama Arendt a Eichmann. En cambio, en el tiempo de la máquina tecnoproductiva, Cronos, cuando más se ajusta la orden a la ejecución, cuando existe menos tiempo flotando, existe una automatización. Actuamos bajo la, la operatividad de la máquina, es decir, somos incapaces de detener el tiempo cronológico y terminamos sometiéndonos al tiempo objetivo del poder que busca acortar, incluso reducir a cero la brecha, materializando así el mandato. Acá no hay distinción entre imperativo y obediencia. Se dice, se hace. Este tiempo objetivo es un tiempo falta, que demanda ser ocupado en todos los momentos. ¿Qué imperativo me permite ocupar el tiempo para que el tiempo no sea tempus kairos? Propongo leer este tiempo falta como tiempo que es operado por el paradigma, por el paradigma tú debes. Eichmann, para eludir su responsabilidad en Auschwitz, afirmaba, comilla, yo solo cumplí con mi deber, cierre comilla. Para comprender el término deber necesitamos hacer dos alcances. Primero, el deber viene etimológicamente del latín debere, que es tener algo procedente de otro, es decir, deber es deuda. Y segundo, en el alemán el término Schuld se denota indistintamente como deuda y culpa. Por tanto, en Eichmann se establece un doble juego. Por un lado, siente una deuda, una deuda con sus superiores que donan su confianza en él para la ejecución de la solución final. Y por otro lado, el no cumplimiento de esa deuda le significaba culpa. Es decir, su culpa, la única culpa que podía sentir Eichmann, era la culpa por desobedecer y no cumplir con su deber. Como dice Aren, comillas, su culpa provenía de la obediencia, y la obediencia es una virtud harto alabada, cierre comillas. De esta forma, obedi obediencia y deuda son una unidad indiferenciada. Toda obediencia es obediencia de una deuda. La deuda es siempre deuda con otros, por tanto, la deuda surge en el mismo lugar que ocupa la comunidad. Para analizar el concepto de, comuni de comunidad, recurriremos al filósofo italiano Roberto Esposito. Quien entiende la comunidad como nuestro ser en el mundo común, es el estar con otros, es la comunidad como ontología. El sentido de la comunidad viene dado, dice Espósito, comillas, porque es el lugar mismo, o mejor dicho, el presupuesto trascendental de nuestra experiencia, dado que desde siempre existimos en común, cierre comillas. Esto supone que no existen individuos fuera de su ser en común. La comunidad es simplemente lo que nos está ya dado con el ser o más aún, el único modo en, en el que se nos es dado el ser. Para ello, Expósito propone una labor de excavación sobre nuestra noción de comunidad, a partir del latín comunitas. La etimología latina de comunis contiene dos acepciones. La primera, com, significa junto, y unis significa uno. Este es el significado tradicional donde se naturaliza la imagen unitaria y totalizante de la comunidad. Y la segunda alternativa es munis, que significa obligación y don, significado que despliega expósito. Acá se nos, ofrece, se nos ofrece otra imagen de lo común y la comunidad, donde lo compartido no es una unidad, sino un munus. Así, el centro de la comunidad no hay unidad, es decir, una propiedad que los sujetos comparten, sino una obligación común y sin fundamento a la que estamos expuestos originariamente. Esta obligación común es el munus, que es don, oficio, deber. Esto significa operativamente que una vez que alguien ha aceptado el don del munus, está obligado a retribuirlo, ya sea en términos de bienes o servicios. Pero es una obligación que no emana de subjetividades agradecidas, sino por el contrario, se origina por una ley del don que opera independiente de los sujetos. Quien es, quien es receptor del don está en deuda con el otro, es decir, posee algo de lo cual no es propietario, y tiene la obligación de devolver. En palabras de expósito, comillas, estoy dando algo que no se puede conservar para sí, y de lo cual, por tanto, no es por entero dueño Cierre comillas. De esta manera, para expósito, la comunitas es aquello que liga a sus miembros en un empeño donativo del uno al otro, bajo la forma de deber, y así lo afirma el filósofo italiano. Comillas. El sentido originario de comunis debe ser quien comparte una carga, un cargo, un encargo, por lo tanto, comunitas es el conjunto de personas a las que une no una propiedad, sino justamente un deber o una deuda, cierre comilla. Es decir, una carencia común, un menos, un hiato, una ausencia, una falta, una deuda común y obligatoria ante la cual se constituyen los sujetos y que por ello mismo los endeuda y expropia desde siempre. La comunidad es una comparecencia del otro, que, como yo, está incompleto y paradójicamente se realiza en la expropiación. La comunidad tiene su origen negativo, pero es precisamente esta falta la que nos remite a la responsabilidad de cargar con esta deuda. De esta forma, el centro de la comunidad está vacío, como afirma Expósito, comillas, el don de sí al que el sujeto se siente arrastrado con un deber ineludible porque coincide con el propio deseo, cierre comillas, como nos relacionamos desde la falta, todo lo que busque retribuir esa falta no será más que una virtualidad, que exprese que pese a la acción retributiva segui seguimos estando en falta. De este modo, toda deuda es infinita, es decir, no retribuible. Sin embargo, he ahí la paradoja. Pese a esta imposible retribución de la deuda, la acción o servicio retributivo es necesaria de realizar, en tanto retribución que obliga a la ley del don. Estamos en presencia de una comunidad del vacío, de la nada, ya que la comunidad produce como efecto, dice Expósito, comillas, un vaciamiento parcial o integral de la propiedad en su contrario, una desapropiación que embiste y descentra al sujeto y propietario y lo fuerza a salir de sí mismo, a alterarse, cierre comillas. La deuda como deuda infinita destituye y expropia al sujeto de su única propiedad, su subjetividad. La comunidad no es sino su común exposición, interrumpe su plenitud, su individualidad, abriéndolo a la fuera de la alteridad y desplegando esta idea, la comunidad es una alteración misma del sujeto, la coincidencia del sujeto y la alteración, la alteración como dimensión originaria del sujeto. Por ello mismo, la alteridad es el borde en el cual todo, tiempo, todo el tiempo el riesgo de de perderse, el sin fondo al que se abisma, la nada en que la subjetividad corre el riesgo de precipitarse y extraviarse. Como afirma expósito comillas, no es lo propio sino lo impropio o más drásticamente lo otro lo que caracteriza a lo común, cierre comillas. La comunidad es la expropiación al otro que destituye, expropia y altera la subjetividad. Por ello la comunidad es es de los no sujetos, de los sujetos de su propia ausencia, de la ausencia de lo propio. Para que la comunidad no se pierda en su propio vacío, surge en el mismo munus, supuesto la inmunidad. La inmunidad se priva del munus, niega el munus, y al negarlo implica una excepción, un privilegio, con respecto a una obligación de retribución del, donos, del don del munus. De este modo, inmune es quien no debe nada a nadie, sea de modo originario o por exoneración de una deuda. Si el mundo lleva en sí su propia destrucción para Hobbes, lo que se debe hacer es eliminar drásticamente toda vida común a cambio de la seguridad del Leviatán y así sacrificar la vida común en nombre de la sobrevivencia, esto es, inmunizar la sociedad. De esta forma, con Hobbes se perfila el dispositivo sacrificial y biopolítico moderno que implica la conservación de la vida, renunciando a toda convivencia. Siendo así la modernidad inmunizada a través de la institucionalidad y la ley, se nos presentan como dispositivos profilácticos que mediatizan y higienizan ese estar con otros. Sin embargo, la presencia tosuda de la comunidad se nos hace evidente, de modo imperceptible, en la misma institucionalidad inmune que la expulsa a través de la noción de deber. En efecto, paradójicamente el paradigma de don-deuda es el fundamento de la racionalidad instrumental de la institucionalidad. La misma Arendt reconoce este aspecto cuando afirma, comillas, gran parte de la horrible y trabajosa perfección en la ejecución de la solución final como obra característica del perfecto burócrata se debe a la extraña noción muy difundida en Alemania de que cumplir las leyes no significa únicamente obedecerlas, sino actuar como si uno fuera el autor de las leyes que obedece. cierre comillas. Ese como si uno fuera de Aren no es más que un deber ser. Por ello, para Agamben, en Opus Dei, el deber ser se inscribe en la ontología de la operatividad mando, ya que establece el vínculo entre el deber y mando, propio de la ética kantiana. Dice, Kant, dice, perdón, dice Agamben, comillas, en la forma del deber ser, en Kant, se cumple justamente la ontología de la operatividad. En ella el ser y el obrar se indeterminan y se contraen uno en el otro, y el ser se vuelve algo que no es simplemente, sino que debe ser obrado. Sin embargo, no es posible entender la naturaleza y las características propias de la ontología de la operatividad si no se comprende desde el comienzo y en la misma medida. Ella es una ontología de mando. La contracción del ser y del deber y del deber ser tienen la forma de un mando, es esencial y literalmente un imperativo, cierre comilla. Es decir, es una ontología de poder obediencia. Como efecto de ello, en la institucionalidad moderna el deber ser y el hacer se confunden. Lo que el funcionario es y lo que éste hace presentan una relación de circularidad, al punto tal que se produce una indistinción entre ser y obrar, como afirma Agamben comillas, se es lo que se debe y se debe ser lo que se es, cierre comillas. La ontología de la operatividad no hace hincapié en lo que las cosas son, sino en lo que deben ser. Es una ontología del mando, nos dice es, no, se, no dice es, sino que sea. No se hace lo que se nos exige como, como nuestra experiencia lo pide, se hace lo que debe ser hecho, como un hacer en constante deuda infinita. Este deber ser no es un deber ser que se agrega desde afuera, como dice Agamben, comillas. Este implica y define una ontología que se afirma progresivamente y se ubica en la historia como la ontología de la modernidad, cierre comillas. Concluyendo, Eichmann representa al hombre moderno, ya que en él se interseccionan y contraen el instante de tiempo y la deuda. Ambos mecanismos operan ontológicamente desde una falta, desde un vacío que permite no ser completado. Sin embargo, la contracción tiempo-deuda hace que toda deuda no pueda esperar, requiere del imperativo que se realice ya, como debe ser. Esto lleva a que esta dinámica ponga al sujeto en una alteridad poder que lo destituye como tal. La interrogante que surge es, ¿hasta qué punto nosotros no somos esos funcionarios? Es decir, esas piezas de una máquina del deber ser, esos no sujetos de un tiempo técnico-económico que nos contrae para retribuir y cumplir con esa demanda de deuda infinita? La respuesta que tengamos a esta pregunta hará evidente hasta qué punto en ese instante de tiempo histórico se jugó la actualidad de Occidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias eh, Aldo. Estamos justo justo sobre la hora, así que podríamos dar una, una o dos intervenciones muy breves al pie, con respuestas breves al pie, para después pasar a preparar la exposición sobre las mesas. Quien quisiera hacer un comentario, una pregunta bien, bien específica, pueden levantar la manito que está acá abajo y les cedo la palabra. Eh, te iba a decir Alberto, te iba a decir Luisa. <risa> Y, y después tiene una, una pregunta, comentario, Aldo. En esta, esta exposición en que la obediencia a la deuda sería el fundamento de, de toda justicia, ¿no? En el fondo. Este, me parece que hoy tendríamos que complejizar esta, esta este fenómeno de la, de la obediencia... Porque una cosa son los Iceman y la, las experiencias que en torno a, a la ola, por ejemplo, la película Esa la Ola o esas experiencias médicas, que hacen que, en determinadas circunstancias, personas que de alguna manera son frágiles obedezcan cualquier cosa. Eh, deberíamos nosotros incluir lo que se llamó la Fersa Sokal, que ha sido poco conocido, poco trabajado, cuando en los años 90 Socal publicó, porque era un físico de, de prestigio, un disparate, y se lo publicó Nature, y, y tuvo una ola de comentarios sobre algo que era inexistente. ¿Por qué? Porque era Socal. Porque la academia está atravesada de esta obediencia cuasi religiosa, para usar una de las categorías de Agamben, donde lo que tiene apariencia científica debe ser reverenciado, no escuchado críticamente. No sé si te parece una cosa así. Contéstalo inmediatamente? Sí. Eh, sí, yo quisiera agregar precisamente la pregunta final. Eh, tiene sentido eh, en la perspectiva de que de alguna manera con Eichmann se refuerza la idea de que Occidente... Funciona bajo el paradigma de precisamente del deber obediencia y funciona del, desde esta perspectiva, como lo señalas tú, por ejemplo, en el sentido de la actitud reverencial hacia la ciencia, como también eh, yendo, por ejemplo, al filósofo coreano Byung-Chul Han, cuando señala que lo que ha operado en la contemporaneidad es una suerte de la sustitución del paradigma del deber, del tú debes, por el tú puedes. Y pareciera ser que se supera el deber por el poder personal, por esta libertad personal. Sin embargo, el mismo Bin Cholhan habla del amo y el esclavo, y que este amo y el esclavo, el, el, el, el amo ya no está en una exterioridad, sino que el, el, el amo y el esclavo ya conviven al interior del sujeto, porque no hay una separación entre lo externo y lo interno. Si eso fuese cierto, por lo tanto, lo que opera ahora en el tú debes, ese tú debes, pasa a ser ahora un fenómeno donde yo me exijo a mí mismo yo ser feliz, tú debes ser feliz. El tú debes ahora opera como un criterio de la subjetividad misma. Y dentro de, esa misma, dentro de ese mismo proceso, digamos, nosotros hemos integrado la ciencia y el saber, y aquí tiene mucho, mucho sentido con lo que tú expusiste también, eh, Luisa, eh, y, la, y la crítica que hace a Gambe, eh, en, el, en este sentido de que la ciencia se transforma en una verdad, pero no solamente en una verdad, es lo que Foucault habla de los sistemas de aceptabilidad, es decir, ¿Cuáles son los criterios con los cuales nosotros terminamos aceptando lo aceptado? ¿Por qué nosotros terminamos aceptando que la ciencia es verdad? Simplemente porque la ciencia lo dice. Eh, y sin duda esos, esos, esos elementos terminan siendo, pareciera ser, meca, la ciencia pareciera ser que también termina funcionando o, o adquiere un tipo de funcionamiento cuasi religioso en términos de una relación de, de deber y obediencia. Irene, con esto cerramos, ¿no? Ah, algo muy breve, agradecerle a Luisa por la sugerencia del libro de, de Sousa, que no lo tenía, y bueno, también la exposición de Carlos. Y a mí siempre me llamó la atención con respecto a lo que Aldo presenta, el enfoque de Baron Cohen sobre la, cuando en el libro Empatía Cero, él analiza cómo los mayores represores de la historia, digamos, en general con sus familias eran hombres, el mismo Eichmann en Argentina, ¿no? Eran hombres afables, hombres empáticos. Entonces, ¿cómo se complejiza ahí digamos esta, este enfoque de la comunidad? ¿Qué pasa con esa comunidad cuando se restringe a una comunidad más privada? Y ahí sí funcionan empáticamente. ¿Cómo se complejiza ahí la, la personalidad, no? Te estoy sacando de tema, no es el, no es el enfoque que vos le diste, pero siempre me llamó la atención esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esa doble, ese doble juego? Sí, sabes que te agradezco la pregunta, Irene, porque eh, por un tema de tiempo yo no pude incorporar el concepto de la normalidad de Neishman. Eh, y tuve que optar al final por, por, por el tema más, concentrarme más en el tema de la comunidad. Pero precisamente lo que le pasa a, a Aren cuando llega al juicio de, de Eichmann en Jerusalén eh, es muy curiosa porque ella pensaba encontrarse con un sádico, empezaba, pensaba encontrarse con un hombre eh, perverso, con un hombre perverso en términos de lo que Kant llama el mal radical, es decir, aquel mal que está integrado en el alma humana, y y se encuentra con un hombre común y corriente, se encuentra con el fenómeno de un, de un, de, de un tipo, eh, ella lo llama un ser mediocre, un ser eh, que lo puede encontrar a la vuelta de la esquina, digamos, y que eh, lo, lo interesante es, es que precisamente la, la, la interpretación que yo doy, precisamente porque todos los, los, los especialistas dicen que Eichmann era un tipo que era un buen padre de familia, que era un buen esposo, que era un buen amigo y que era un buen funcionario. Pero pareciera ser que precisamente el concepto de funcionario es lo que altera esta relación. Es decir, Eichmann cumplía con la ley. Eichmann cumplía con la ley de ser un buen esposo, un buen padre, cumplía con lo bueno, como diría, Eich, como diría Nietzsche. ¿Qué es lo bueno? Y pareciera que esa bondad, lo que está definido como lo bueno, está, lo que está definido como bueno por la misma comunidad, es a lo cual se debe permanentemente Eichmann. Hay una deuda, hay un deber en eso. Y en ese deber llevado al extremo es el deber del funcionario. El funcionario que, curiosamente yo lo digo al pasar, pero... Eh, cuando se le recriminan el juicio a Eichmann si Eichmann se siente culpable por la muerte de millones de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, que estaban en Auschwitz, la respuesta de Eichmann dice que no, que él no se siente culpable por eso. Que él se hubiese sentido culpable si no hubiese cumplido con su deber. Entonces, cuando esa respuesta tan dura, tan drástica, cuando se hace en el contexto de la deuda, lo que Eichmann está diciendo es que es, es el deber lo que, dir, lo que dirige su vida, no es la consecuencia de sus actos, que es otra mirada también en la cual se puede ver Eichmann, lo que Bauman llamaba la adiaforización, cómo hemos perdido contacto con nuestros fines, terminamos siendo pieza de una máquina sin importar el final. Entonces él, cumpliendo con su rol como pieza de una máquina, como funcionario que cumple con su deber, se aleja del fin, pero cumple con su deber. Ahí hay un fenómeno, como tú dices, Irene, muy interesante, hay un fenómeno muy complejo de esta normalidad, que cumple con su deber, pero se aleja del fin y termina en un proceso de adiaforización. Bien, tendríamos que cerrar lamentablemente acá. Ay. Hago un comentario muy breve, muy breve al pie. Hay un caso peor que el de Eichmann, mucho más terrible. Es el de Rudolf Hess que ah. fue el comandante de Auschwitz. Sí. Que escribió un libro que se llama Yo Comandante de Auschwitz, donde él cuenta y narra todas las atrocidades. Le da para, para mucho más, pero hace un comentario brevísimo. Bueno, bueno. Eh, tenemos que cerrar en la mesa, cerramos con un aplauso. No. Gracias. Y les agradezco muchísimo haber participado, haber presentado unos trabajos realmente excelentes y los espero en 15 minutos en la mesa. Y nada, de inauguración. Bueno, okay. nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. ¿eh? Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.